Mañana tendremos NotiSeñales y estaremos hablando sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas que se celebra en el mes de septiembre y también el reconocimiento de la lengua de señas. En todo el mundo se hacen diferentes actividades por esta celebración y propiciar el reconocimiento de sus derechos. FENASCOL se articula lo propuesto por la WFD para esta celebración. ¿Quieren saber qué actividades se realizarán en Colombia? Mañana en Noticeñales les estaremos contando qué se tiene programado para esta celebración. Enfocado en propiciar la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Si quieren saber qué se realizará en estas actividades, lo podrán saber mañana en Noticeñales a las 8 de la noche. Se transmitirá por la señal en vivo de Fenascol Digital o a través del Facebook de Fenascol. Recuerda que será a las 8 de la noche.